Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día jueves vísperas de la fiesta del Sagrado Corazón. Celebramos aquí en Colombia la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Sea este día una oportunidad para orar, para encomendar a nuestro seminario San Esteban, encomendado al Jesús Sacerdote, a Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Señor, gracias por nuestro seminario, por sus 22 años de historia, de camino. Señor, gracias por los sacerdotes que allí prestan su servicio apostólico en la formación sacerdotal. Gracias por esos jóvenes que aún en medio de tantas dificultades y luchas han dado ese paso de seguirte, de dar respuesta a tu llamado. Gracias, Señor, por el don del sacerdocio, porque en medio de tantos tú te has fijado en nosotros, pobres pecadores. Ayúdanos, Señor, a corresponder a tu amor. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, «He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, «Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid» hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan pronunció la acción de gracia, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, les decía al iniciar, hoy es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la fiesta del único sacerdote, Jesús. Soy sacerdote porque el Señor me ha compartido, porque Él me ha elegido, no más. Somos un pueblo sacerdotal porque a través del bautismo el Señor nos ha hecho partícipes de su sacerdocio. Todos, queridos hermanos, somos un pueblo sacerdotal. La palabra dice: a través de ti llegará la bendición a todos los pueblos. Hemos sido elegidos para llevar la bendición y la gracia a muchos pueblos para consolar a los tristes, para alentar a los afligidos, para dar una palabra de aliento a aquel que está, para dar un consejo al que está confundido, para, para hacer presencia de Dios. Usted y yo, en el sacerdocio bautismal, en el sacerdocio ministerial, estamos llamados a ser canal de bendición, a llevar la gracia a muchos que están esperando que llegue la gracia, que llegue la bendición, que se les hable de Dios. El Señor nos ha compartido su sacerdocio. Él es el único sacerdote, el eterno sacerdote. Así que bendito sea mi Señor por este regalo tan grande, por llamarnos a participar de tu gracia y de tu bendición, por escogernos, por tener misericordia en nosotros. Amén. A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos y perseguidos pedimos protección, cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las de fuerzas humanas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerde, queridos hermanos, una oracióncita hoy por nuestros sacerdotes, por nuestro seminario, Pedamos a Dios que haya más jóvenes dispuestos a dar esa respuesta al llamado del Señor. Que el Señor los guarde, los bendiga y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.